Si estás oyendo esto, felicidades, estás vivo. Si eso no es algo por lo que sonreír, entonces no sé lo que es. La esperanza puede ser una fuerza muy poderosa. Tal vez no haya magia real en ella, pero cuando sabemos lo que deseamos y lo sostenemos como una luz en nuestro interior, podemos hacer que las cosas sucedan, casi como si fuera verdadera magia. Sin esperanza se acaban las razones para vivir.